estamos en el rinconcito de las consultas la tenemos aquí a Fernanda con su amorosidad contándome lo que te pasa a ver Bueno, una señora acá pregunta ¿cómo hace para que el hijo sane de esquizofrenia y que deje de fumar marihuana? Eh, mira yo lo que recomiendo es eh, a párpado cerrado que te vayas a tu silencio y que visualices lo mejor para él. Lo que te imaginás que es mejor para él. Y cuando abrís los ojos, este, si yo estuviera en tu lugar, me conectaría con el Dios Supremo, que todo lo puede, eh, diciéndole que respetás el plan. Que nada sabes de lo que vino a ser tu hijo acá. Vos ves como fatal y triste y trágico su brote esquizofrénico su, su adicción pero la verdad es que no sabemos qué vino a hacer acá quizá él necesitaba pasar por esta desagradable experiencia eh, porque lo pidió para algo para mejorar en algo tal vez con tus rezos estés queriendo evitarle la única posibilidad que tiene de aprovechar esta, esta vida esta oportunidad para al fin, eh, sacarse un muy bien 10 felicitado. No lo sabemos. Quiero que estés en paz imaginando que tu hijo está en paz, pero que al abrir los ojos después de cada meditación, le des a Dios la reverencia, el respeto, el, el, el honor de hágase tu voluntad y no la mía.